Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo exportar una secuencia animada de imágenes en formato PNG con canal alfa, es decir, con el fondo transparente. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve cuando nosotros estamos haciendo algún proyecto de video en un programa como por ejemplo After Effects en el que necesitamos traer elementos 3D ya animados pero que tengan el fondo transparente. En este caso he animado un, un planeta tierra con una esfera el cual tiene una animación de 0 a 300 fotogramas que en tiempo vendría siendo más o menos 10 segundos. ¿Cómo se exporta una secuencia de animación alfa es de 3 d max estudio muy sencillo luego de que ustedes tengan la animación que necesiten realizar simplemente se van al menú rendering le dicen render setup desde render setup eligen el tamaño del cual pues previamente debieron haberlo hecho en este caso yo tengo configurado el tamaño de la escena de 1920 x 1080 es decir en full hd Bajan un poquito y aquí donde dice render output o salida del render le decimos files o archivos para seleccionar la carpeta en la cual se va a guardar el render. En este caso le he puesto mundo y aquí en formatos escogen PNG. Le dan clic al botón setup o configurar y desde setup eligen el tipo de RGB. En este caso lo puse 48 bits y activan la casilla que dice canal alfa para que exporte con el fondo transparente simplemente le dicen ok guardar y acá en salida de tiempo o en time output activan la casilla que dice active time segment activar segmento de tiempo que es de 0 a 300 fotogramas que es el tiempo que tengo configurado y simplemente le dan renderizar. En este caso como yo ya tenía un render previo, simplemente le voy a decir sí que me reemplace lo que ya tengo. Y él empieza a realizar el, el render. Para yo verificar que realmente me está quedando el fondo con canal alfa o el fondo transparente, utilizo Photoshop, le digo archivo abrir. Y desde Photoshop abro cualquier imagen de las secuencias. Y ahí está el fondo transparente. Bueno, amigas y amigos del Rincongráfico.com, espero que este video tutorial les sea de su ayuda en su día profesional y por favor pregunten, comenten, compartan. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.